este coloquio que tiene el subtítulo de formación para la transformación y la soberanía, o sea, la, la cuestión que has planteado hoy, no solamente necesitamos desarrollar redes sociales soberanas, autónomas, como ya lo empiezan a hacer China y Rusia, sino también plataformas tecnológicas, cableados, satélites, todo eso está controlado por el imperio. Entonces, de alguna manera creemos nosotros que, llevar a cabo una transformación, pero nos bajan el switch, nos cierran el cable, nos sacan del aire y estamos perdidos, o sea, estamos en la nada. Necesitamos ir avanzando en este, en esta pelea por los instrumentos hegemónicos, como dices, estudiar los algoritmos, es decir, la transformación tiene que ir avanzando en distintas trincheras de soberanía, de soberanía tecnológica, y bueno, esto con lo que has culminado tu, tu presentación, la comunicación, que no solamente tiene que ser verdadera, tiene que ser buena, tiene que ser una, yo diría también diversa, porque esto de los pueblos diversos que somos. Y tiene que ser bella. Tenemos que saber comunicar, inspirar, llenar los corazones también, producir emociones y aspiración de transformación. Esa es también nuestra tarea. Porque no es nada más con un argumento verdadero, no es nada más teniendo la razón, sino que hay que saber comunicar esa razón. Entonces, bueno, pasemos de la comunicación de la resistencia a la comunicación de la formación.